La semana pasada los carnavales eran protagonistas, ya lo saben, los hemos vivido muy a fondo desde Toro, desde Zamora y desde alguna otra parte de la provincia que nos llegaban imágenes como desde la comarca de Aliste y hoy no queremos perder este espacio y esta oportunidad para hablar de otro de esos carnavales que en la provincia se viven y se viven muchísimo y durante muchas jornadas. Estamos hablando de los carnavales de Villanueva, de Valrojo, que hoy a posteriori Vamos a conocerlos un poquito más. Y nos los trae de la mano Mario Martínez, que nos acompaña esta noche. Mario, ¿qué tal? Aquí estamos. Después ¿Qué tal de... los carnavales? Bien, bien. ¿Eh? Oye, no, no, parece que todavía no nos hemos quitado la careta, pero... Claro, casi casi. Casi casi. Pero bueno, aquí estamos una semanita más y queriendo conocer estos carnavales que tienen mucho interés en lo que es tradición, en lo que es folclore, han sabido conservar esa esencia que les viene ya de antiguo, y bueno, y que hoy vamos a, a desgranar un poquito más. Uh -huh. Villanueva, entre tanto disfraz, tanta carroza y tanto lo que tenemos por aquí, casi, casi que Lucas, pues ni nos podemos acercar a asomar por allí, por eso hoy queremos abrir esa ventanita y conocerlos un poquito por dentro. Lucas Ferrero, buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? Vicepresidente de la Asociación Cultural Los Antruejos de Villanueva, de Val Rojo. Correcto. Muy bien. Eh, ¿Cómo han ido los carnavales? ¿Lo habéis pasado bien? ¿Ha salido todo perfecto? Todo muy bien, lo que pasa que cansados, como todos los años. Claro. <risa> y nada. ¿Cuántos días se alargan los carnavales en Villanueva? Desde el viernes hasta el martes. Pero, Pero ya fines llevo, tienen... Eh... Fines de semana anteriores, desde, después de San Antonio. Uh -huh. Entonces son muchos días. Son muchos días, sí, señor. Demasiados. ¿Salió el diablo al final a las 12 de la noche? Sí, sí, nos dejó el tiempo, así que salió todo vale. perfecto. <risa> bueno, nos habéis traído algunas grabaciones eh, de los sí, carnavales sí. de este año para que veamos y si luego nos comentes un poquito lo que vamos eh, viendo. Pero en tus manos tienes una memoria. Eh, decíamos con Mario que es que estos carnavales tienen mucho pozo, vienen de muy antiguo. Y precisamente por eso estáis recopilando información o ya lo habéis hecho, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? Se ha hecho te... ya un intento de entregar para interés turístico regional uh -huh. y no lo han denegado. ...por falta de originalidad y porque no atraemos gente y visitantes... ...entonces estamos un poco desconcertados. Ajá. Bueno, o sea que las bases están ahí... ...pero lo sí. que falta es el mogollón ¿no? de espectadores, vamos. Sí, vamos, pero que tampoco esto es lo que es... ...es original ya por las imágenes que vais a ver... ...porque uh -huh. vamos no hay ninguno parecido ni aquí... ...ni que se asemeje en toda España ni alrededor del mundo. Uh -huh. Entonces es lo que es. Bueno, ¿qué cosas, por ejemplo... Eh tiene típicas o cosas que le diferencian de cualquier otro carnaval. Empezamos a ver imágenes. Lo más típico que es es el cinto de cencerros. ¿Qué esto es? Es lo que llevan colgado en las espaldas, todo es una cintura. Lo llevan colgado, llevan de entre un cinto, dos, tres cintos y pesan bastante, que son cencerros, uh -huh. con su correa de cuero y adaptados a un cinto. Y también lo típico que se ve son las escaleras que llevan, que portan los ah, carnavales y que antaño era para que las, las mozas, cuando estaban en casa encerradas, porque no salían por miedo a los carnavales, poderlas coger desde abajo, en las ventanas y en los balcones y demás. Ajá. O sea que quedó como un poco símbolo de eso, ¿no? de, de vamos a, por la, a sí. por la chica, por la moza, por la novia. Ahora ya los tiempos han cambiado un poco, ya la gente, las mujeres también se disfrazan de carnaval, claro. entonces ya, bueno, pues más pues vistoso y demás, Ajá. igual que la traya, que lo único que hace es sonido y ruido. ¿Qué es lo que estamos viendo? No, ahí lo que estamos, es lo que estamos viendo es el martes por la noche, uh -huh. a las 12 de la noche cuando sale el demonio, y los compañeros del demonio y los carnavales, que son los que vamos protegen al demonio en sí, que están alrededor de él. Que siguen siendo también con los encerros y con la cara tapada? Los demonios, o... lo que, lo, como podemos ver, llevan la careta típica de corcho, cubierta con piel de, de oveja o de cordero, con los cuernos de vaca. Luego llevan, como en este caso el que estamos viendo... ...es el de la tornadera con fuego... Uh -huh. ...otro lleva una lata con azufre, era antes... ...ahora ya se ha cambiado y es un humo un poco más... ...para que no dañe y tal, sí. los ojos... Uh -huh. ...y los carnavales que vemos alrededor... ...que es el carnaval que está todos los días por las calles... Uh -huh. ...que son esos, los cencerros... ...sí, los cencerros que se consta de la careta... ...los pañuelos que tapa la cabeza... ...para que no se te distinga el pelo... ...suelen llevar un cucurucho con flecos de, de papel... ...y luego llevar una blusa... Y una braga que son los pantalones, y todas de colores, con volantes y demás. Uh -huh. ¿Como cuánta gente se reúne ahí? ¿O los, eh, los diablos después van, pasan por el, por el pueblo? Porque lo que veíamos ahí están como un poco apartados, ¿no? Sí, los diablos salen por el pueblo. Entonces salen desde el pajar y van hasta el salón, hasta donde está la fiesta, que está la gente, y luego vuelven otra vez. Uh -huh. Los carnavales no tienen recorrido fijo. Van a subir albedríos sí, sí, por el pueblo y por donde ellos quieran, vamos. Uh -huh. Y puede salir como uno, dos, o pueden salir 20 30 40 como se ven en los vídeos. Uh -huh. Los que quieran, claro. Sí, sí, sí, los que quieran. Bueno, ¿cómo se viven días, esos días en los que yo sé que por la tarde también eh, se hace mucha parodia en la calle? Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, los números que más o menos constan pues, de actividades que han surgido durante el año y demás, que son pues parodias como las que hay en Toro o en otros sitios, pues aquí igual. Uh -huh. Lo que pasa es que antaño eran parodias de lo que se vivía ruralmente. Y solían salir pues, con los monos llenos de paja o, uh -huh. o de gigantes con cestas muy altas y cosas así. Ahora lo que se lleva mucho es lo de los políticos, claro. lo de la corrupción y toda esta uh -huh. cosa. Esta, este año estrella, ¿no? Como en, to, como en todas las ciudades que hemos visitado, yo creo que no se han librado en ninguna, de, de ser parodiados. No, no, aquí no se ha librado tampoco, le no vamos a ser menos. Bueno, eh, Mario, precisamente por como nos lo está explicando Lucas y por lo que vemos en, en las imágenes, esto nos recuerda y porque podemos, yo creo que decir que es, que es una prolongación de lo que son las mascaradas de, de invierno ¿no? en la provincia. Así es, como, como un poco comentábamos una vez, eh, podíamos hablar de que las mascaradas pueden ser esa representación del mal que se rinde al final al bien y el carnaval eh, no deja de ser eh, el final de ese periodo ¿no? donde se podía comer carne para entrar en la cuaresma ...y siguen representando bueno pues un poco esta, este libertinaje... ...quizá religioso, ¿no? esta, esta forma más, más jocosa... ...de en ese momento ya después de los carnavales... ...nos pasamos al a rito religioso de la cuaresma, etcétera, etcétera... ...entonces por supuesto tienen esas eh, similitudes... Con lo que hemos visto de las, las mascaradas, como pueden ser Montamarta, como pueden ser Sanzoles, uh -huh. pero con, eh, con la peculiaridad, eh, yo creo que aquí es destacable que casi todo el pueblo, todo el que quiera, participa de esta mascarada. Sí, Igual que, que... Que es, esta, es libre, ¿no? Puerta abierta, sí. que yo si voy para allá, me puedo ir Sí, con alguien en siempre, siempre con alguien del pueblo, lo que sea, para enseñarte cómo va la cuestión, pero no hay problema. Uh -huh. Se invita a ir al foráneo... al extranjero, no hay ningún problema. Eh, ¿cómo, ¿Cuál es el ambiente de, de Villanueva de Val Rojo estos días? Me imagino que venga gente que el resto del año no puede venir pero que en los carnavales quiere estar ahí Sí, sí, es más, hay gente que pide vacaciones para ahora y las deja, quita las de, las de verano y las pone ahora Jolín, joder. Entonces la población se triplica, vamos, hay coches por todos lados gente por todas las calles, esto <risa> es claro. más que el 15 de agosto Pero bastante más ...y hombre, de momento pues la gente joven y demás sigue con la tradición... ...porque sigue gustando, entonces de momento pues la estamos conservando... ...y cada año va más... Es ...eso, eso es lo que te iba a decir, porque os estáis encargando... ...bueno, ya tenéis la asociación que, que, que supongo que estáis velando por ellos pero además es que creo que tenéis gente implicada en el pueblo que durante todo el año se dedica a hacer máscaras y a sí, una tenemos... persona en concreto, ¿no? No, no, hay más hay de una. Sí. Pues antes mira. había una que vive aquí en Zamora, se llama Carlos, era el que hacía las de papel uh -huh. y cuero. Y ahora también está eh, un chico que está allí en el pueblo, que se llama Luis Miguel, está en el bar y hace las del de demonio, las está intentando recuperar y demás. Uh -huh. ...y más o menos está intentando recuperar... ...pues todas las cosas que teníamos... ...igual que las tenazas... ...pues con maderas más ligeras, tal... ...las trallas igual... ...porque son cosas típicas y... ...claro, no se pueden dejar de recuperar. Uh -huh. Y de dónde... ...bueno, de dónde sacáis... ...para seguir recuperando todas estas cosas... ...además de lo que os pueda contar... ...alguna persona ya mayor del pueblo... ...de dónde estoy sacando toda esa documentación... ...que habéis preparado... ...para que la fiesta fuera declarada... interés turístico regional... ...de momento no pudo ser... ...pero ver, veremos... ...¿dónde, dónde habéis eh, buceado?... ...¿en qué información ¿Dónde habéis buscado?... ...fotos pocas... ...pocas... O sí. ...tiene que ser en aquellos años y más en un pueblo... ...pocas o ninguna... Uh -huh. ...lo que tenemos es por ejemplo lo de... ...la comida que se daba al pueblo el martes por la tarde... ...hay cuentas y hay legajos... ...que pone aquí en lo de la memoria... ...que indican que antes se daba una comida... ...o lo que fuera en el pueblo para, para todo el pueblo... ...y para la gente de fuera o lo que fuera... Uh -huh. ...entonces a partir de ahí... ...luego también había documentos en la iglesia... ...pero se ha intentado y como hubo un incendio... ...se han perdido muchos... ...y como más, como más pues... ...los testimonios de la gente mayor... ...que es Sobre lo que siempre todo, tenemos ¿no? ahí... Sí, sí. Uh -huh. ...es la gente que te va diciendo... ...pues no, de esta manera, de esta otra... ...antes eran así, de otra manera... Vale. ...y más que nada de los testimonios de la gente mayor... ...abuelos... ...os costó mucho hacer todo ese trabajo de investigación... ...que al final es un trabajo de investigación... Sí, vamos, sí. Mmm, ...totalmente... ...y recogerlo, y ponerlo bonito y tenerlo bueno, ahí... ...mucho trabajo, y tiempo hacer... y dinero... Sí, ¿verdad? ...por parte de mucha gente del pueblo... Uh -huh. ...por parte de la alcaldesa que se movió mucho... ...por parte de la asociación... ...cuando era la anterior directiva... ...y parte mucha gente de... ...bueno tú preguntabas a todo el mundo y todo el mundo pues... ...se hizo cargo más o menos de alguna cosa... Uh -huh. Lo presentasteis, Lucas, y se rechazó. ¿Estáis vais a intentar presentarlo ahora de nuevo o cuándo o cómo los intentaremos? Haciendo? Intentaremos con tiempo. Estamos recopilando pues más cosas para que vean la originalidad que tiene. Vamos, uh -huh. eh, se ve de sobra, pero bueno, que vamos a intentar pues coger más cosas. Por parte de la directiva, el compañero presidente Raúl Andrés pues está haciendo una labor para llevar a más gente por el Facebook y las plataformas estas que hay de comunicación ahora, sí. para que lo conozca más gente, igual que el tesorero, la secretaria, Eduardo y Toña, que también, pues vamos, cada uno tiene una labor, pero lo que queremos es que la gente se involucre un poco más en, en la cuestión. Entonces, intentar recopilar lo que más podamos de, y más antiguo. ¿vale? Uh -huh. Y me imagino que, bueno, eso, mirar hacia el pasado, pero también eh, alentar el futuro presente inmediato para que cada vez sea más eh, conocido y la gente vaya... ...cada vez más a Villanueva de Valrojo... Sí, ...sí, eso por supuesto... ...que por las tardes... ...cada año vamos a más... ...todos los domingos por la tarde es tradicional... ...llevar las típicas gaitas... Uh -huh. ...no pueden faltar las gaitas... Uh -huh. ...y claro, las mujeres se visten con los trajes típicos... ...los rodados y las capas que son de allí... ...de, de la comarca de la Carballeda... ...entonces las gaitas y eso es otra cosa... ...tampoco se ha dejado de hacer... ...y cada año pues... ...como aquí Mario sabrá... ...hay más gente del pueblo que... ...que va a la escuela, aprende... ...y claro, luego esos días... ...pues lo lleva a cabo toda la práctica... Uh -huh. ...lo demuestra allí delante... de ...todos nosotros... ...bueno, pues cada vez más gente... Eh, ...nosotros nos habéis abierto esta ventanita... ...con los vídeos que nos habéis traído... ...para que el año que viene tenemos que ir... ...los que no hemos ido todavía... ...a verlo allí... ...y a ver el ruido de los cencerros... ...y si podemos, pues eh, participar también... Eh, ...Lucas, que si decidís en este tiempo... ...presentarlo, pues que con mucha suerte... Eh, y si no, bueno, poco a poco, eh, que sí. todavía queda trabajo, pero seguro que, que se acaba consiguiendo. Muchas gracias por venir de nada. y darle un beso a todos los vecinos de Villanueva y toda la gente que disfruta de estos carnavales, que desde la 8 pues, eh, los hemos tenido muy en cuenta, pero hasta hoy no hemos podido verlos en imagen. Así que muchas gracias por venir, Lucas. Gracias a vosotros y a ellos esperamos con los brazos abiertos, muy toda bien, la gente. Muy bien. Eh, Mario, pues nada, que una semana más, esta semana cerramos ya así los carnavales, ahora sí que sí, ¿eh? sí, sí, la semana que viene más cositas. Más cositas la semana que viene. Muy bien, gracias chicos por venir y nosotros continuamos.